Hacanes, tifones, inundaciones. No, no, no somos no, violentas. Somos, no, somos, no somos violentas. No somos violentas. Sin planeta, no hay futuro.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 eh, ...que directamente le ha declarado la guerra a la vida. Tenemos una crisis económica de amplio calado... ...una de las grandes crisis del sistema socioeconómico que tenemos... ...del capitalismo... ...con elementos que son similares a la, del crack de, a la crisis del 29... ...con la gran depresión que vino a continuación... ...pero con elementos novedosos... ...que hablan de cómo el capitalismo está llegando... ...a los límites de capacidad de reproducción global del capital... Por una parte, pues porque el mundo está ya súper globalizado, por otra parte, porque las poblaciones están en unos grados de explotación también muy altos y por otra parte porque los grados de explotación del entorno también están llegando a los límites. Pero esa no es la única crisis que tenemos. Tenemos también una crisis social de amplísimo calado, con unas grandísimas desigualdades en el reparto de la riqueza, en el reparto del poder, y con una desatención a elementos básicos para el cuidado de la vida, como pueden ser la alimentación o el apoyo emocional. El tiempo se acaba, nuestro diagnóstico nos dice que necesitamos cambios rápidos ya, y con lo que hemos hecho siempre, no llegamos a esto. Esta situación, por un lado de emergencia climática y ecológica, y por otro lado de emergencia social, es decir, de posibilidad de reproducción de la vida, marcan, yo creo, el contexto en el que nos encontramos ahora, y de alguna manera explican una buena parte del surgimiento de movimientos muy polarizados, a veces de corte ultraderechista, y otras veces eh, de corte emancipador, que en este momento pugnan con mucha fuerza, con todo un sector, además, ahí en el medio, que... que, que que no acaba de tener muy claro qué es lo que está pasando y por dónde vienen los golpes, ¿no? La única esperanza que tenemos es, es empezar este camino y, y construir resistencia de forma colectiva y, y aprendiendo en el camino también, ¿no? Formándonos en el camino. A més, quants cops m'han dit d'ai, això ho fas perquè ets jove, o, claro, sou yo sou revolucionari eh. i després veure que, escolta, volem arreglar lo el que els adults han fet, és delirio de juventud, ¿no? Yo creo que el tema ecologista abans estaba muy infravalorado y no es una mala importancia que ahora mismo ha tenido en este, en este tema. Y creo que el trabajo que estáis haciendo y que he hecho, pues, que ahora se está valorando, pues, nosotros lo apreciamos mucho. Portugal, pelo menos, porque é a ideia que eu tenho, eu acho que está a acontecer um fenómeno extraordinário, que é, através de dois momentos internacionais importantes, que foram o Extinction Rebellion e a greve climática estudantil, de repente surgiram mobilizações focadas em determinadas coisas, a, a greve climática estudantil focada em, no, no seu futuro, a Extinction Rebellion focada mais em ações diretas não violentas, e de repente, em momentos como este, nós notamos que pessoas de todos esses movimentos vêm, estão atentas, conhecem. Então, grande parte dos voluntários e das pessoas que também apareceram em reuniões abertas são pessoas da greve climática estudantil. Então, nós vemos aqui estudantes de 13, 14, 15 anos que vieram acampar, vieram ajudar, vieram participar. Vemos aqui pessoas que participaram em ações diretas não violentas no 5 Rebellion que vieram. Então, aquilo que está a acontecer, pelo menos em Portugal, é que, primeiro, surgiu una grande movilización à volta destes momentos internacionais y segundo todas estas pessoas que nestes momentos participaron en algo, ficaram para continuar a participar na luta y momentos como deste de acampamento e outras campanhas son a forma de captar estas pessoas para dentro da de luta e fazer com que seja un activismo continuado está a ser va de tot a la vegada. va ser como un obrir els ulls de, que et fas gran. Y no es no, no només el cambio climático, es la globalización en sí. Si, adunarse se que el mundo está interconnectat y que lo que pasa aquí afecta a China y al revés. Y que ya una injusticia global enorme el canvi climàtic, of en el cambio climático, of course. En mi caso, mi padre de África y siempre estamos muy en temas sociales. No veure que el mundo es muy injusto. Eh, y a base de leer y de escuchar científicos, cuenta con la injusticia muy es el clima, el clima que tenemos hoy y la crisis climática, que también es una crisis humanitaria. Y me he quedado, de acuerdo, voy a comenzar a leer, a informar sobre el tema, y donc, sabía que a Barcelona había manifestaciones de los divendres, de, bueno, de, también de los jóvenes, porque al final también es nuestro ¿no? futuro, que reivindiquemos, y voy a ir, y que son muy oberts y donc, muy acollidos, me van decir, a decir, a Asamblea, y ya está. Bueno, desde mi punto de vista y como participante en el movimiento ecologista desde hace mucho, mucho tiempo, eh, yo creo sinceramente que en Occidente lo mejor que le ha pasado al ecologismo recientemente ha sido el surgimiento de los movimientos de personas jóvenes, eh, digamos, que se han activado a raíz de, de la lucha contra el cambio climático. ¿no? Y digo que me parece muy importante porque haciendo un ejercicio de autocrítica hay que reconocer eh, que en Occidente no hemos sido capaces de sacar eh, gente a la calle y gente a luchar y poner la en la agenda el tema del cambio climático, por ejemplo, como lo han puesto ellos y ellas. A mí eso me parece un logro importante. ¿no? Yo creo que está, la movilización está a crecer. Yo no sé si el ciclo es nuevo, pero está a crecer. O sea, aquella movilización que comenzó antes de la COP en 2015 Essa mobilização que começou em núcleos, esses núcleos vão expandindo e de repente há muita gente que em momentos internacionais de ação e de mobilização se junta, esses núcleos expandem, não necessariamente porque as pessoas passam a chamar-se aquele grupo ou passam a ter uma identidade de grupo, mas passam a participar continuadamente na luta, seja com o chapéu, e depois cada pessoa fica com vários chapéus. Uma pessoa tem o chapéu de greve climática, ao mesmo tempo tem o chapéu de Extinction Rebellion, ao mesmo tempo tem o chapéu de Camping Gas, ao mesmo tempo tem o chapéu de Climaxim, e não há uma separação. Então, parece, não, eu não diria que é um novo ciclo de mobilizações, eu diria que é mais que as mobilizações que começaram aí estão a deixar de ser nucleares e estão a passar a ser uh, generalizadas. Sim. Eu, como pessoa jovem, que estou em no el coletivo de Fridays for Future, Juventude por el Clima, ...eso siento que, que de parte de los colectivos ecologistas... Que llevan, ...que llevan ya décadas trabajando por la justicia climática... ...y trabajando para mejorar la ciudad... ...para mejorar nuestra tierra, Andalucía, etcétera... Eh, ...porque estamos recibiendo muchísimo... ...estamos aprendiendo muchísimo... ...y también estamos aquí para aprender de ellos... ...para mm, enseñarles también otras nuevas maneras de movilizarnos... ...y en una especie de sinergia intergeneracional de dejo, ...os escuchamos y todo lo que habéis hecho nos ha llevado aquí... ...ahora estamos aquí para apoyaros y para, para seguir con nuestra voz... ...luchando por nuestro futuro. Por otro lado, eh, es verdad que al principio... ...cuando empezó a surgir el movimiento había muchas dudas... ...de cuáles son las reivindicaciones, por dónde tiran, por dónde no... ...desde mi punto de vista con una exigencia además... ...por parte de personas adultas a veces de los propios movimientos sociales... ¿no? Eh, que contrastan de forma grande con, con digamos con lo que ha sido la historia de nuestros propios movimientos ¿no? personas muy muy jóvenes que se están formando políticamente que se están politizando en este momento y a las que sin embargo se les pedía tener soluciones y discursos eh, que no tiene mucha gente dentro de los movimientos de eso amplio que se llama la izquierda ¿no? carbó, petróle, petróle, carbó. Yo ya sé que morir de cáncer. Yo he tenido la ocasión sobre todo de compartir más con, con Fridays for Future de, de Barcelona y de, y de Madrid y lo que me he encontrado es con una cantidad enorme de personas súper jóvenes que tienen un discurso de clase. Eh, muy fuerte, es un discurso que además integra dentro de sus reivindicaciones eh, las desigualdades en términos norte-global, sur-global, son conscientes también de las dinámicas de expulsión y de vulneración de derechos humanos eh, que, que, en cuya causa estructural están nuestros estilos de vida, eh, son también movimientos que están incorporando la dimensión ecofeminista con mucha fuerza, yo creo que no es casual eh, que, que, que este movimiento surja también en un momento de fuerte movilización feminista que ya había venido en algunos de sus ejes, incorporando toda la cuestión de sostenibilidad, ¿no? eh, e incorporan también eh, eh, digamos, las reivindicaciones de otros movimientos, por ejemplo en Barcelona, en la manifestación del, del día 27 de octubre, en el acto final, eh, a mí me encantó ver, me emocionó ver cómo in intervenían personas del Sindicato de Manteros. ¿no? Es decir, eh, a mucha gente no se le hubiera ocurrido pensar qué tiene que ver eh, el Sindicato de Manteros y sus reivindicaciones a tener una existencia digna y a encontrar acomodo en una ciudad del norte global con los procesos de expulsión que hace que muchas personas tengan que salir de sus territorios siguiendo las mismas rutas que, sale, que siguen las materias primas que salen de, de ese mismo territorio. ¿no? you <sweak> Foi um choque para a comunidade. E de 600 pessoas que moram aqui, 27 morreram no desastre. Foi muito terrível para nós esse dia, esse momento, dia 25 de janeiro. É, vivemos momentos horrorosos, momentos de guerra. Foi um dia de pânico, de choro de correria e de gritos na nossa comunidade. Porque a cada vizinho que eu vejo, perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu a avó. Cada um perdeu alguém na sua família. en Brasil estamos en un contexto muy complejo con esto nuevo presidente, bueno, porque está teniendo políticas muy neoliberales en el país y sobre todo está atacando mucho la Amazonía también. Y ahí hay toda una política de abertura Brasil al Estados Unidos. Entonces están llegando muchas empresas transnacionales de Estados Unidos, acapareando tierras, sacando muchos recursos naturales de los pueblos indígenas o rompimento e da barragem tirou nossa cultura, tirou nosso costume, né? Como de costume do nosso tempo passado, é ter o rio como nosso próprio parente, como ente querido da gente. É ali que nós fazemos nossos batismos da criança dentro da nossa cultura, é ali que nossas crianças crescem sabendo sobre a história do nosso povo. O rio é a história do meu povo Pataxó. Ele É uma forma de subsistência para nós, uma forma de cultura para nós, espiritual. Afeta de uma forma assim, quase que inexplicável, porque a primeira, o primeiro susto que você toma é a perda do trabalho, né? a perda da renda que traz o sustento para dentro de casa. Mas com os passados meses, esse é o menor dos problemas, praticamente, porque uma família toda desempregada, sem ter o que fazer, aumenta a violência contra a mulher, a violência doméstica aumentou num nível muito grande, o número de filhos que abandonam suas casas porque nas comunidades pesqueiras, comunidades pequenas, não se tem mais o que fazer. La verdad es que vemos que el problema de la impunidad corporativa se está haciendo repercutir más y más y más represas y rupturas de represas. El caso de Mariana que se pasó en 2015, pero a cada dos años en Brasil desde 2002 tenemos una ruptura de represa y no se dice. Y la empresa lo que se hace es lavar la cara y el gobierno no hace nada. El gobierno federal dice que no tiene nada que ver con los problemas. Entonces la impunidad es una cosa que todos lo conocemos, todos lo hablamos, pero nadie se hace. Olha, a gente vê a luta, é... a gente tem que se unir. E a, a Vale, ela tem feito, é, deixado a gente aqui a mercer. E não pode, não pode ser assim, Que eu acho que todas as vítimas que foram atingidas, ela têm que ser assistidas o mais, mais rápido possível. Porque não só aqueles que perderam as vidas lá, mas tudo que corre aqui a, de rio abaixo está sendo prejudicado. Então, se cada um se unir para esta luta, é mais força que nós temos para vencer contra a Vale. Gustavo Souza, Editor Pratz, Elbert Presente Emilio Ribeiro. Presidente. Y tenemos que articularnos y construir un otro modelo de sociedad. Y eso vale también para la gente que está en Europa, para la gente que está en Estados Unidos, y nos apoyar y construir luchas de resistencia, porque necesita dar cuenta a Europa que todos los, sus derechos sociales están siguiendo siendo mantenidos con los costos ambientales y sociales de Latinoamérica y otras partes del mundo. Entonces hay que hablar de esta desigualdad y de la desigualdad geopolítica que eso representa también. En Calcasas es, por nosotros, un gran placer que sigáis aquí. Es un gran placer per nosotros que hemos podido convocar pues, aquí y poder tirar davant esta historia que cada semana y las que vienen. venir aquí no només per nosotros, sino perquè també volíamos estar tota la gent entorn, el entorno y tothom i y hacer cosas para cambiar todo lo que creiem que no está bien, ¿No? Ahora es una emergencia climática, siempre ha habido la emergencia social, siempre ha habido la emergencia económica, ¿no? Y para nosotros no es una cosa diferente, sino que es para dar mateix y intentar ver de aquellas maneras que nos pueden i y trabajar juntas para actuar juntas y cambiar todo lo que nos gusta. Es un proyecto de de las entidades, del 2019 y de todas las que han venido a trabajar y todas las que han sido en 2020, fue una, una, una acción directa de la audiencia forta contra la ja URL. Pero sí, vendría una mitad, pues ser al tema de la del gente de se el que las minas ya. A Alemania donde se está organizando la mitad este claro, que, té nom, donc, eh, Revelleu, clima, que nom. es momento. Lo que pasa es que no, no están revelado un el clima, son de que surtirá que no. Es hacer A 2000 o, yo qué sé, o avanzar 2000 algo y después decir, sí. vale y ahora la acción y será 2000 No Entonces mm. que podían pensar una cosa. Hemos entendido, es ah, sí. que sin vino. Ayer me que son las que, se juegan si ¿no? Sí. Pero el reconocimiento mutu, yo el que ya ja es suficiente, con para poder, poder fe acciones en un momento durado. También compartir coneixement i material, <coughs> sobre todo con la compañera de Freibays for Future, como bueno, comentábamos que tienen un, una visión mediática muy grande y hemos de aprovechar esta emprendida para dar voz y conocimiento de los otros colectivos que también están trabajando para esta misma temática. También hablamos de parte de las acciones más uh, de que las manifestaciones y todas las acciones, que hacen no que tengan una tendencia, si tienen pues una a agresiva pues comer la disipativa, ¿no? Porque si llamamos dos pares, causa que el he dudado, haciendo fuerte dono de que es que No, terminarán unas cosas y, y unas otras cosas. Que hay una campaña en en Portugal y que podemos ir a esto varias para ganar ideas. A já surgiu desde o ano passado porque o Climáximo faz parte da CJA, Climate Justice Action. E a CJA começou já há algum tempo a falar do By 2020 We Rise Up. E o projeto do 2020 We Rise Up seria de construir mobilizações nacionais em 2019 que se articulassem numa mobilização maior em 2020. Eu acho que este evento é espetacular porque vai permitir uma articulação, vai permitir encontros entre diferentes pessoas. Uh, pessoas que já estão nesta luta contra as alterações climáticas uh, já há mais tempo, que já participaram no Galenda, já participaram uh, noutras lutas, uh, e população local que uh, tem vontade de estar e uh, está contra o furo, mas não sabe muito bem ou como é que há de exprimir essa vontade, ou qual é a forma mais eficaz para, de facto, acabar com o furo. Esta população um, tem antecedentes de ser uma população muito conservadora, muito à direita, que durante a Revolução Portuguesa tomou posições uh, contra aquilo que considerava ser a ditadura comunista, durante o processo revolucionário em curso, uh, só que agora está Numa dinámica muy diferente y está en la lucha contra el gas. Lo, lo interesante de los nuevos movimientos es que tanto Extension Rebellion como 2020 -20 Rebellion para el Clima um, tienen una perspectiva de la desobediencia civil como una, una herramienta importante para aumentar la presión en la sociedad a los gobiernos, ¿no? para que toman medidas urgentes. Y creo que la, la, civil, la resistencia civil tiene una capacidad de aumentar la presión y um, desencadenar una, un, sí, un, un movimiento de forma muy rápida, ¿no? que hemos visto ahora. Estamos en un proceso de, de movilización que está aumentando ya. Cuando lo comparamos con hace un año, ya hay mucho más movimiento y hay mucho más acción pero todavía no es suficiente. ¿no? Y de este viene la idea de las olas de resistencia de 2020, 20 Revolución por el Clima, que eh, con las olas no solamente cada vez eh, participan más gente en las acciones de resistencia, pero también cada vez hacemos un salto cuantitativo y cualitativo, que en la, la siguiente ola tiene que ser más gente y también acciones eh, todavía más potentes. Digamos que la derecha es como para nada, esto y la izquierda es súper a tope. Y aquí en medio. una manifestación eh, por el cambio climático ver, si que pasa por. Um, la Kaiser. De la Kaiser, ¿no? sí. Y una gente sale de la manifestación con unas piedras y rompen los cristales de, de la Kaiser. Este es violencia. no ¿hay gente dentro? <risa> no, no, no sabemos si alguien siguió ir pero... La posibilidad de que pudiese haber personas dentro... Eso es lo que... Hasta que yo no estuviera segura de que es solo contra el edificio... Mmm, no valía que En este tipo de acciones me pregunto si no está fastidiando más a las empleadas Ajá. que a la empresa como tal porque un banco, una empresa grande cuando le va mal que hace recortar los suelos. Yo diría que afortunadamente como ese tipo de acciones son una línea en contra de grandes multinacionales, de grandes empresas, de grandes bancos, no van a notar un gran problema en sus su beneficio. No, si es una mani Entonces, suena. Yo sí si... Pensando en las personas que han organizado la manifestación y si no está de acuerdo todo el mundo más o menos en lo que es violencia. <risa> pueden sufrir las consecuencias de eso, ya no solo por cargas policiales, sino también de opinión pública y es como que legitimas sí, sí, sí. toda la manifestación. La violencia la entiendo sobre individuos que pueden sufrir consecuencias. O sea, no me parece que un cristal de, un, de una empresa fagocitante ni un avión del de ejército británico pueda sufrir nada. Eh, vale, es un debate muy largo en el momento de la violencia. Si daño, causa daño a una cosa, ¿se considera violencia o no? Y hay una corriente que dice que no, como este argumento, que no, una cosa no sufre. Pero por esto, como hemos visto, con esa pregunta, con la piedra, con otras preguntas, que hay tanta diversidad de cómo entender la no violencia, que en otras veces para una acción es mejor que definimos de forma pragmática y no ideológica, que cómo entendemos la no violencia en la acción. Sí, como un perímetro ya se define. Sí. Vale. ¿Sabéis si sí, soy del Grupo 19 y vuestra delegada se llama Nadia? ¿Sí? ¿Te has dado tú la vuelta? Claro, puedo hacerlo. Pero que lo que se trata es que Es bueno, que no, no nos hagamos daño, ¿de acuerdo? De que nunca nos hagamos daño. Entonces, en un arrastre de este tipo, la cabeza siempre viendo lo que ocurre, ojos abiertos y sobre todo evitar dejarla colgando. El resto del cuerpo es muerto, pero muerto es muerto, ¿de acuerdo? Muy muerta. Una persona que se tumbea. Una persona, dos personas que quieran levantarme. Una y dos. Venga, muerto. No, no, esa, esa pierna ya no estaba muerta, del todo cómo protegernos cuando vemos que ya estamos en el suelo o que están pegando y estamos en el suelo. Entonces ahí sí que conviene también que lo entrenemos básicamente pues para protegernos un poquito más. Nos tiramos y hacemos el huevo que, que llamamos posición eh, fetal de, en, apoyadas en el costado derecho que es donde están los órganos vitales, el corazón, el hígado, etcétera. De tal manera que tenga movilidad con el codo, por si me están dando con la porra, por lo menos pues taparme el codo, pero no me están dando en el hígado, no me van a reventar el hígado. ciudad futuro como movimiento la nuestra expectativa potser més mínima y básica sería que nuestras acciones y la nuestro, nuestro movimiento tengan un impacto a las políticas municipales y, y estatales y globales si es posible ¿no? tan a donas que ostras ya muchas gent que están això y no nomes gen yoga es decir gen que aporta muchísimo en això allí que hasta con mansuda que un altramón es posible, no es un món sino algunos arreglos al sistema, sino una cosa totalmente diferente. Y creo que sería una pasada que una barreja de total el coneixement de la gente que porta més anys y de la energía de estas nuevas generaciones que están adonando que això no puede ser, doncs com como resultado, una transición a un món más just más feminista, más Vale. Hablamos de una cultura de cuidados, hablamos de, de, de dónde viene esta destrucción, este sistema destructivo, capitalista, bueno, patriarcal. y para mí es muy claro si la, la selección tiene que ser transfeminista, ¿no? si no, transecofeminista, realmente. porque si no, no realmente vamos a las raíces. Yo creo que las formas de hacer de las mujeres son formas firmes, son formas fuertes, son formas que para nada, eh, digamos, están faltas de radicalidad política, pero son formas que también colocan las relaciones humanas y la forma de articularse eh, de una forma coherente con lo que se está persiguiendo. ¿no? Yo creo que el ecofeminismo aporta eso. crisis normalmente separan a las personas, pero lo que nosotros estamos creando también son esos lazos para que en caso de que la crisis no podamos frenarla, nuestros cargos políticos sigan ignorándola, que exista esa comunidad ya para cuando tengamos que enfrentarnos a problemas mucho mayores de los que nos estamos enfrentando a día de hoy, que tengamos esa red de apoyo, que sepamos cómo comunicarnos, que sepamos cómo coordinarnos no solo a nivel local o regional, sino a nivel estatal, a nivel internacional. ...y llegará un momento en el que nos reprimirán... ...por la fuerza, por la violencia... ...económicamente... ...que sacarán todo lo que tengan para acallarnos... ...pero es que cada vez somos más... ...y es muy complicado para esta represión... ...pues acallarnos la verdad... ...yo creo que ya eso no se va a poder... ...no vamos a poder retroceder en ese aspecto... ...que se den cuenta estos partidos políticos... ...y estos cargos políticos... ...que tienen que ser valientes... ...tienen que hacer lo correcto, tienen que actuar... Como nosotros les estamos diciendo que actúen, que es por el bienestar de las personas y de los seres que habitan en este planeta. Y si, escuchando a la comunidad científica que lleva trabajando en esto tantísimo tiempo y que ya les ha dado las soluciones, se la ha puesto en bandeja, solo tienen que ser valientes y hacerlo, porque es lo correcto. Porque va a llegar una hora que el gobierno va a querer tirar a gente de los territorios, va, va a querer matar a gente, va a querer todo con la gente. Porque él quiere todo para ellos, él solo piensa en ellos, el gobierno brasileño. Ele não pensa de falar assim, eu vou te dar a terra, você merece preservar. Porque você está preservando é para a humanidade, não é só para vocês, não. Nós estamos fazendo aqui um ato de, de, de humanidade, não só de indígena. Porque se a gente não de força, vai, a humanidade vai entrar em extinção e vai acabar com, com seres humanos. Nossos, eu estou vivo hoje, estou jovem, mas meus bisnetos, tataranetos, amanhã pode presenciar o mundo quente mais quente, todo mundo morrendo de sede e a água Cadé água as agua? Las mineradoras acabaron con la agua, las barragias fueron estouradas. Lo que estamos viendo para el futuro es eso. El planeta está ficando más quente, las aguas acabando, dulces doces, y ¿a gente va a hacer lo que? ¿A gente va a comer o que? Sin agua no hay vida. Empezaremos a ver cómo van surgiendo nuevos órdenes sociales distintos. En algunos casos podrán ser órdenes sociales pues indeseables, con unos grados de dominación de unas personas sobre otras grandes, pero en otros casos podrán ser órdenes sociales con unos grados de emancipación mucho mayores, órdenes que podríamos calificar de justos, de sostenibles o de democráticos. Y lo que hagamos aquí ahora, el tipo de luchas que llevemos a cabo será lo que determinará si conseguimos esos órdenes más emancipados o nos tendremos que quedar pues con órdenes pues mucho menos indeseables que no merezca la pena vivirlos. Ante la disyuntiva que estamos viviendo, muchas veces lo que sucede es que eh, salen con más fuerza o son más visibles las falsas soluciones que las soluciones estructurales. A veces, mirar las soluciones verdaderas, que pasan por aprender a vivir con un modelo de suficiencia y justo, es decir, obviamente, aprender a vivir con menos aquellas personas que tienen mucho más de lo que les corresponde, eh, confrontar, además, con grandes poderes que no lo quieren, eh, y ver, además, los tiempos en los que nos movemos da miedo. Yo lo que querría decir es que el miedo solamente paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr. Y nosotras y nosotros sí que sabemos hacia dónde correr. Hay propuestas elaboradas durante, desde hace muchísimo tiempo. No es cierto que no haya alternativas, las hay a nivel energético, a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, y básicamente la clave está en poderlas afrontar comunitariamente y con fuerza, es decir, la clave está en ser capaces de generar esos movimientos donde nos guste estar y donde seamos capaces de construir mayorías sociales que confronten que confronten y que sean capaces de reconstruir. ¿no? Y yo lo que querría decir es que en este marco es la tarea política vamos, más impresionante y más hermosa que a mí se me ocurre. Está llena de sentido vital eh, y, y, y nos va tanto en ello que creo que merece mucho la pena sumarse.